y nos vamos acercando de a poquito ya vamos a empezar Buenas tardes, Pablo. Estamos, como siempre, acá en Historia Necesaria. Otra tarde más con el querido Pablo Ambrosetti. ¿Cómo andás, Pablo? Bien, Marcelo, bien. bien. Saludos a más... todos, a todas. Hay más luz. Sí, se hizo la luz. Séptimo de... La séptima entrega se hizo la luz. <risa> se hizo <risa> este, la luz. Estamos bronceándonos acá. Estamos, estamos aprendiendo, estamos armando por las, por las nuestras, viendo la iluminación para que se vea más, más, este, más atractivo, porque más allá de las cosas que decimos, eh, no se puede negar que la cuestión de la imagen es fundamental. Totalmente. Eh, decime, Pablo, eh, ¿por dónde vamos a ir transitando este día? Jueves? Bueno, ¿por dónde vamos a ir transitando este día? Jueves, este programa lo estamos grabando el jueves 7 de abril. Exacto. Y es casi eh, inevitable <coughs> vernos atravesado por el aniversario que se cumplió el sábado pasado de los 40 años. No del conflicto con Malvinas, porque el, el conflicto es mucho, de mucha más larga duración, sino los 40 años del comienzo del intento de recuperación militar de las Islas Malvinas. Claro. Eh, la verdad que ha habido observaciones, interpretaciones, homenajes, eh, presencia mediática más o menos sincera eh, de todo grupo y factor. Entonces, eh, eh, fue un gran desafío plantearnos... bueno. ¿Qué podríamos aportar eh, medianamente de novedoso eh, a una fecha tan cara y tan ineludible a la memoria colectiva argentina, pero en general de la región? Claro. Y entonces se nos planteó, se nos ocurrió, mejor dicho, plantear Malvinas desde una perspectiva eh, más global. ¿En qué sentido? Siempre decimos, y aunque parezca medio reiterativo, pero la reiteración a veces eh, no está de más que nuestra propuesta siempre se basa en la idea de accesibilizar el conocimiento de la historia y al mismo tiempo despertar la, la curiosidad y complejizar los análisis. Una de las cosas que desde lo que me tocó ver a mí abundó en las diversas coberturas que se hicieron sobre el 40 aniversario de Malvinas, es que se lo tomó como un hecho aislado, o sea, se describió el hecho se entrevistó a protagonistas, se hicieron sentidos y en muchos casos realmente emocionantes homenajes al respecto, pero se lo tomó como un hecho descontextualizado de todo el proceso histórico que lo precedió. Es decir, como si el conflicto de hace 40 años entre el Reino Unido de la Gran Bretaña y la República Argentina hubiera sido un conflicto eh, interpersonal entre dos naciones y hubiera sido producto de... Eh, el autoritarismo represivo del gobierno de Margaret Thatcher y la aventura militarista del, de la dictadura militar argentina. Y en realidad, lo que nosotros proponemos hoy es entender Malvinas, o mejor dicho, no entender, enclavar Malvinas, insertar Malvinas en la problemática geopolítica regional... Eh, y sobre todo en el desarrollo sistémico, organizado, continuo, orquestado y planificado del imperialismo británico. Claro. Para hacer esto necesitaríamos un, un programa de seis meses para Más contar menos. lo que los británicos le han hecho al mundo mm. y no mucho menos para hablar de lo que le han hecho a la región. Por lo tanto vamos a tomar algunos ejemplos como siempre planteamos para despertar la curiosidad y complejizar los análisis. Eh, siempre cuando uno habla de una potencia imperial, como otrora fuera la, la Gran Bretaña y en la actualidad eh, es, es eh, Estados Unidos, no está de más hacer la salvedad que nunca hablamos de las poblaciones y mucho menos de los trabajadores y trabajadoras de esas naciones, que como siempre decimos, son las primeras víctimas Eso. del proceso imperialista de las naciones, ¿no? Hablamos de los grupos económicos, militares y de poder que han secuestrado esas naciones para convertirlas en espacios este, de ocupación territorial. Bueno, Gran Bretaña, la historia de Gran Bretaña en la región, ya alguna vez lo hemos hablado, eh, se puede remontar a mediados, si queremos, del siglo XVII, 1600 y moneda, cuando los famosos colonos británicos expulsados por la corona británica, por pertenecer o a clases sociales pauperizadas, es decir, pobres, o por ser disidentes políticos contra la corona, o por pertenecer a alguna confesión religiosa no autorizada, claro. como eh, los cuáqueros, los puritanos, no, los, los menonitas, etcétera, Como todos ya sabemos, se ubicaron en la costa atlántica de América del Norte centralmente lo que hoy es Canadá y principalmente Estados Unidos. Y desde ahí hicieron la expansión hacia el oeste, hacia el Pacífico, conquistando grandes extensiones en Canadá y principalmente en Estados Unidos, transformándolo en una potencia bioceánica. Menos conocido o menos tomado en cuenta es que de, para la misma época, 1600 vamos a decir, cuando principalmente el reino de España había sido la gran ganadora en el reparto colonial americano, ¿no? Exacto. Si uno se pone a pensar, España ocupó militarmente el sur de los, desde el sur de los Estados Unidos, lo que hoy es Florida, hasta el Río de la Plata, es decir, una, ex, un, un, una extensión territorial inconmensurable y se lo ganó a la lotería, en oh, realidad. Sí, sí. Porque cuando llega a Colón nadie esperaba que encontrara otro mm. continente, claro. o sea, se la encuentra de Chiripa y entonces no fue como en el resto del mundo que discutían eh, la posición de las costas africanas no, no, no. o nada por el estilo. Fueron los primeros después, bueno. Si hay algo que no hay en el imperialismo es meritocracia. No, no por mérito no hacen las cosas, no. la hacen por las malas. Y aparte España... Si bien ocupaba todo ese vasto territorio que acabamos de describir, eh, por razones eh, no sentimentales, sino meramente materiales, eh, puso especial interés en la zona de México y en la zona de los Andes, porque eran zonas de producciones de, de qué? De metales preciosos. De oro y de plata. Ahí va, va y va. Digo, ¿No? eh, ese edulcorado término de la conquista y colonización de América, en realidad lo que esconde es un proceso de saqueo imperial, de riquezas naturales, ¿no? Bueno, ahora bien. Es difícil imaginárselo sin tener un mapa a la vista, pero vamos a hacer lo más pedagógicos posible. Ese oro que se sacaba tanto de México como de la cordillera de los Andes, España estaba muy interesado en que no se pierda por el camino. Y que si se sacaban, estamos inventando, una tonelada de oro o una tonelada de plata, que llegue al puerto de Palos en España exactamente la misma cantidad. ¿Cómo se garantizaban eso? Se garantizaban estableciendo una serie de escoltones burocráticos en tierras americanas, las aduanas, sí. que, que ponían una balanza para pesar el, eh, cuánto metálico se, se, se cargaba, y aparte un, eh, el, elaborando una ruta, una ruta marítima, porque la llevaban en barco ese oro, muy controlada, ¿verdad? Se embarcaba en Lima, en América del Sur, se llegaba hasta el Istmo de Panamá, se cruzaba el Istmo de Panamá en carreta y a caballo, se embarcaba sobre el Océano Atlántico, se iba hasta el Caribe, puntualmente hasta La Habana, se volvía a pesar y de ahí se embarcaba directamente hacia España. En México se, lle se llevaba al puerto de Veracruz, se mandaba a La Habana, se volvía a pesar y se llevaba a este, España. Por lo tanto, Gran Bretaña sabía que los barcos, no que venían de España, sino lo que iban a España, iban cargados de qué? De oro. De, de riquezas. De riquezas. Bueno, riquezas que ellos no podían extraer directamente de las minas porque se habían quedado fuera del reparto territorial. Entonces ahí la, la corona española inaugura el concepto laboral, hoy le llamaríamos cuentrapropismo, uh -huh. <coughs> De la categoría de corsario. O es sea, el monotributista. <risa> el monotribut. Era un pirata. Y la corona británica. No, yo soy monotributista, me voy a tapar. Un bueno. Y, y la corona británica, aunque parezca mentira, vendía lo que se llamaba las patentes de corso. Exacto. Es decir, un, una especie de. Sí, de cédula, de, de certificado, con un número de registro, con un nombre que te habilitaba a vos. A comerciar y a transportar. No, no. El patente corso a ser pirata. O sea, ellos te vendían, los británicos vendían a otros británicos, el permiso de que vos afanes los barcos españoles, solo españoles, no los ingleses, por supuesto, y tenías que pagar el 5% de las ganancias anuales. O sea, te cobraban un peaje por el ejercicio del delito. Cosa interesante es que, como la corona británica... No tenía control real sobre tierras americanas, dependía de, giro irónico del destino, de la buena voluntad y la honestidad de los piratas. Que le, que le dijeran a la corona británica: si, sí, miren, nosotros agarramos 700 kilos de plata, le vamos a dar el 5%. Una parte de los piratas no hacía eso. O mejor aún, si conseguían 100 kilos de oro, declaraban 40. ¿Dónde ubicaban ese excedente no declarado? Los piratas de, de riquezas robadas. En una isla que fue la primer república pirata del mundo, reconocida por el reino de la Gran Bretaña. ¿Cuál? Que se llamaba la República Pirata de la Isla La Tortuga. ¿Sabe, ah. ¿Saben cuál es la Isla La Tortuga hoy? ¿Cuál? La Isla Caimán. Pero qué casualidad. <risa> bueno, todo, no hay que por ca... qué saberlo. La Isla Caimán, una pequeña isla del Caribe, eh, dicen que muy bella que tiene una población aproximada de 9.000 habitantes y tiene radicadas un millón de empresas. Hoy en día. Hoy en día. Y un... bueno, los tipos dicen, escúchame, a ver, en la vida uno tiene que desarrollar los negocios. Uh -huh. Entonces, estos son negocios viejos, no los tomes a mal. Son negocios que los hacemos hace mucho tiempo. Sí. Nos especializamos y dijimos, bueno, sigamos en, la misma. sigamos en la misma. Si nos ha ido bien, a ver, me va me va bien a mí y yo, usted quiere que cambie de cosas claro. No, cariño, lo seguimos mi la misma. Lo mismo que hacían los, los corsarios británicos hace tres siglos, enterrando la tan eh, cinematográfica imagen del baúl lleno de moneda de oro, claro. lo hacen hoy abogados de saco y corbata, en cuentas fantasmas, en guaridas fiscales, en la misma isla donde hace 300 años se inauguró la República Pirata. Este, y Gran Bretaña fue parte accionista de la construcción de esa República Pirata, y es ¿Ahí? parte accionista... ¿Ahí? del lavado internacional de activos en esas guaridas fiscales. Ahí hay cofres argentinos. Me han Recomendamos el libro... <risa> re sí, soy sí, sí. Y sí. Todo. Eh, algún día podríamos hablar, es un tema bastante incómodo hablar del tema de las guaridas fiscales, porque uno tiene la imagen correcta claro. de, de esto, de los paraísos fiscales. Eh, siempre hay que reconocer, hacemos una breve diagonal en, en, en el relato, ¿no? Que los paraísos fiscales, que no son más ni menos que los lavarropas o las cloacas del capitalismo financiero, donde se legaliza dinero que viene mínimamente de evasión fiscal. Claro. Y, y en el peor de los casos, de negocios directamente ilegales, como el narcotráfico, la trata, ¿no es cierto? La venta de armas. Eh, no están únicamente radicadas en el Caribe. Están por todos lados. Hoy en día están por todos lados. Digo, tenemos países que han construido su sistema bancario en base a eso. Luxemburgo, bueno, Andorra. Uruguay lo ha sido durante Uruguay un tiempo. durante las épocas, qué sé yo, de los, de los 70, de los 80, ¿Mm? que era un desastre, no se producía nada, toda la dictadura y demás, era un desastre este, económico. Una de sus una de sus entradas era el dinero negro argentino sí. este por ejemplo y brasileño sí, sí, principalmente. después este, eso durante, durante un tiempo, muchos años después se abandonó porque porque Uruguay se puso a producir y claro. hacer cosas entonces ya no le interesaba claro. ahora aparentemente dicen las malas lenguas dicen como dice Clarín <risa> dicen que se estaría volviendo caminando hacia atrás pero bueno, sigamos con eso yo sobre Malvinas quería decirte algo nada más que digo todos hablamos sobre el conflicto de Malvinas y lo puntualizamos hoy en día y yo digo discúlpeme, el conflicto de Malvinas empieza el día que lo he echan a Vernet. Claro. Y el conflicto de Malvinas sigue. <risa> Tenemos un conflicto en Malvinas, lo que la conmemoración para mí de los 40 años es el momento donde hay una batalla claro. Contemporánea, militar En la cual nosotros perdimos Pero el conflicto de Malvinas continúa Está vivito y coleando Empieza cuando llegan los eh, los ingleses Y lo echan a, a Vernet a sangre y Fuego, que representaba al gobierno de la, de la Argentina o de la provincia de Buenos sí, Aires, sí. Hasta, el, hasta este momento que estamos haciendo, estamos en conflicto sí. por Malvinas. Sí, sí, y Para es que un no se entiende, claro. ah, 40 años de conflicto. No, conflicto tenés, está todo, vivo. Está vivo hace por, 200 años. Por eso estamos hablando aquí de esto. no claro. Entonces digo, ahí teníamos. Eh, Estuve bien, profe. Sí, sí, sí. Me, bueno, pon, me pone una nota buena. por eso? Siempre ponemos nota buena. <risa> este Por eso planteamos esto de que, por ejemplo, lo, lo, eh, esa estructuración legalizada de la ilusión fiscal y el claro. robo que organizaba Inglaterra en la zona del Caribe. Luego, si nosotros nos ponemos a pensar, este, Inglaterra tuvo a lo largo, ya más cercano en, en, en el tiempo, cercano al siglo XIX, de hecho comienzos del siglo XIX, ya Inglaterra tuvo una presencia... Eh, directamente mucho más desafiante a la corona española y nuestro país, la República Argentina. En realidad, el Río de la Plata, eh, o lo que era el viejo virreinato, que incluía la banda oriental, entre otras cosas, fue testigo, porque digo, este, estas tierras sufrieron dos invasiones británicas, ¿verdad? Claro. En 1806, y en 1807, se producen dos invasiones británicas, que no fueron solo a Buenos Aires, fueron en realidad al Río de la Plata en su conjunto. Eh. En la primera fueron a Buenos Aires directamente y, de, y en la segunda se avivaron de que tenían que ir a Montevideo, porque en Montevideo estaba la plaza militar Bueno. y entonces este, vinieron dos veces, pero al salirle mal dijeron vamos a hacer la, vamos a, a invadirlos en, con otro estilo. Pero digo, el hecho el, el hecho de que se hayan producido no uno, sino dos intentos de, de ocupación militar del río de la Plata, marca que había una decisión geopolítica de la corona británica de hacer pie en esta, en esta región del globo, no solo para debilitar a la ya debilitada corona española, no solo tampoco para afianzar los lazos con la gran potencia aliada, aliada histórica de Gran Bretaña, que es Portugal, que estaba en Brasil. Primer lugar de América del Sur, Río de Janeiro, donde la corona británica tuvo de manera permanente un consulado económico claro, o sea, cuando... Porque los portugueses eran aliados... Históricamente aliados los, de los británicos, lo que hacían los portugueses vos tenías que interpretar que atrás estaba Inglaterra la decisión eh, es más eh, no hay que por qué saberlo digo eh, Brasil este, tiene un proceso histórico, algún día podremos hablar del tema totalmente dis distinto al de la región, de hecho sí. no tuvo guerra de independencia eh, la corona española... <risa> naturalmente convalida la separación de Brasil, de, de Lisboa... En la, mil... la, la corona portuguesa. La corona portuguesa, o digamos. Uh -huh. Portugal, cuando se produce la famosa invasión napoleónica en 1808, que obliga a que la corona, eh, 1800, entre el 8 y el 10, y obliga a que la corona este, portuguesa huya de Lisboa, ¿a dónde se va a vivir? A Río de Janeiro. Claro. Y ahí se queda la corona portuguesa durante varios años. Luego, derrotado a Napoleón, vuelven a Europa y en 1830, naturalmente dicen: Bueno, eh, somos eh, que Brasil sea un imperio independiente, aliado de Portugal, y por lo tanto no hay guerra de independencia, no hay proceso independentista. ¿Y qué los unía a todo eso? Nos unía a la diplomacia británica. Vuelvo a decir: Río de Janeiro fue la primera ciudad de la región. Que logró, te, que logró que aceptó la permanencia continua de un consulado económico británico, o sea, eso marca un nivel de alianza de, de intereses a nivel regional, claro, que no solo venía del enfrentamiento a España, sino venía también de que además del pillaje, la piratería, el gran negocio histórico de los británicos era la trata de esclavos, de la cual Brasil era un cliente privilegiado y gigante. <ríe> y gigante. <ríe> si nosotros repasamos naciones actualmente, como Jamaica en el, en el Caribe brasileño, como Surinam en, en lo que es el límite entre Brasil y Venezuela, como la propia ciudad de Fortaleza en el nordeste brasileño, son regiones que cuando uno las ve, además de regiones muy con muchos eh, con muchos problemas estructurales de pobreza, son regiones donde la inmensísima mayoría de la población es negra. ¿Por qué? Porque habían sido históricos puntos de desembarco de los barcos negreros. Y eran centros de, vamos a decir así, campos de concentración de los africanos y africanas secuestrados para luego ser subastados como mano de obra esclava a los terretenientes de claro. la región. Es decir... Eh, las bases morales de un imperio que construye su riqueza en base al trata, a la trata de personas, al pillaje y al lavado de dinero, marca que estamos hablando de un imperio eh, que ha llevado poca felicidad al resto del mundo, ¿no es cierto? Eh, lo cierto es que nuestra región, el Río de la Plata, sufrió dos veces, como, como vos muy bien planteabas, eh, la invasión británica. De hecho, eh, la, primero la invasión portuguesa a la banda oriental en, en 1816 y luego el proceso de independencia de la banda oriental tras la incomprensible inacción del gobierno porteño, también ahí está claramente metida la cola del imperio británico. Claro. El embajador británico en Río de Janeiro, se llamaba Lord Ponsonby, eh, en, en su libro de memorias, en 1825 creo que fue, eh, planteaba de que era un, era, nada era más este, beneficioso para los intereses británicos que evitar por todos los medios posibles que ambas márgenes del río de la plata pertenecieran al mismo país claro. ¿qué está diciendo ahí? se necesita necesito? un estado tapón entre el imperio del brasil y la confederación argentina y ese triste rol de estado tapón le tocó a la hermana república del uruguay claro o sea y esto no es por no celebrar la identidad nacional del, del hermano pueblo oriental es por uh, lamentar la, la imposibilidad histórica de haber construido una nación rioplatense claro. que, que es la deuda que tenemos como en realidad eso, en realidad eso sucede porque eh, va eh, Inglaterra estaría metido en el medio pero Buenos Aires claro. sea persona eh, en, en su representante y viaja personalmente a la ciudad de Río de Janeiro para pedir que invada. Sí, sí, porque ellos no tenían forma de controlar lo que le llamaba una especie como de horno federal. Sí, sí. Y no lo podían, así que es Buenos Aires la que pide la invasión sí. y luego este, esas cosas se, se descubren con el tiempo porque ahí dejaron papeles firmados sí, sí. Y, lo, y dejaron los y dejaron documentos Fíjate, no es, no es una cuestión una, algo que uno tiene una presunción está probado todo eso sí, sí. Eh, luego eh, los los famosos 33 orientales que en realidad no eran 33, la mayoría eran argentinos, salen de acá de las costas de Vicente López, que hay un lugar, hay un hito marcado sí. el lugar donde fueron fueron unos pocos y este, luego desparramaron una, re una revolución que termina expulsando con guerra de guerrillas a los portugueses sobre el final Buenos Aires dice pero mira si me hubieras dicho antes te hubiera ayudado, y luego hicieron toda una especie de, de, de, de circo para, en realidad, separar a, a, esa, a esa provincia por voluntad de Buenos Aires. ¿Sí? El mismo Artigas, que estaba vivito todavía, todavía estaba él se negó a volver y dijo que no, no quería volver. Lo llevaron después de, de, de, de muerto. Claro. Él no quería volver porque decía que no, no entendía nada, que él no, te, no, no, no era ese el objeto de, de sus, de sus luchas, luchas. Sino que era una confederación donde la banda oriental era parte, inclusive eh, brevemente les, les cuento después otro día, le voy a poner una grabación de, de otro profesor de historia, que cómo, para elegir el nombre no querían hablar, de la no querían decir la palabra oriental, no. porque era una referencia sobre Artigas, entonces estaban tratando de buscarle todo nombre, amplio río, la república <risa> del amplio río caudaloso de no sé qué, todo un cuento y después cuando hacen la, la jura eh, juran independencia de, de, de, de todos los países y se olvidan de poner en la Argentina. Mm. Entonces luego tienen que corregir, como decir, una cosa, es, es locura, es nuestra locura sí. río Platense. Es el proceso de lo que algunos historiadores llaman la balcanización del río de la Plata, claro. la ruptura de naciones en pequeñas repúblicas autónomas y muchas veces enfrentada entre sí. Otro momento donde, por ejemplo, no podemos negar, pero de ninguna manera, la presencia británica nefasta. Es más, sí, es más, la, la, la, la, la construcción del, del virreinato del Río de la Plata. Era por el choredo de Buenos Aires, ¿Mm? que no reconocía las cosas que pasaban por la aduana y con quién negociaba. ¿Negociaba con los británicos. Con, Igl con Inglaterra, claro, con los piratas entonces, los, británicos. Entonces los, este, los españoles dijeron, no, no, vamos a poner un virreinato, vamos a tratar de controlar. Con una aduana. De alguna forma. Y ya en esa época Así como en el Caribe este, La Isla de Tortuga Se transformó uh -huh. en, la, en, la, en las Islas Caimán eh, Nosotros hoy en día Seguimos teniendo El mismo problema con el contrabando sí. Donde todos te dicen que En este momento uh -huh. Se produce mucho más Que lo que se consume sí, sí. Y entonces vos decís ¿Y dónde está todo ¿Dónde eso? Está. Yo con el cara de sorprendido sí. ¿Cómo saldrá? Sí, sí otro, otro, otro proceso donde la, eh, queda palmariamente demostrada la, la injerencia británica en el río de la Plata, se produce en nuestra región a, a mediados del siglo XIX, cuando el gobierno argentino de Bartolomé Mitre, el imperio del Brasil y el gobierno colorado de Uruguay, inician esa... La, la página más negra de la historia del siglo XIX, sí. que fue la, la, la, el genocidio del pueblo paraguayo disfrazado bajo el, el término de guerra de la Triple Alianza, ¿no? donde claramente estuvieron los británicos ahí metidos, este, donde Paraguay per, pierde el 70% de su territorio, que pasa a manos este, brasileñas, este, donde Argentina también se queda con una porción del territorio paraguayo, y donde Paraguay, que era... En ese contexto, el único país de la región que tenía astilleros, hornos de fundición propia, eh, eh, ¿cómo se llaman donde se hacen los barcos? Astilleros y ferrocarriles propios construidos en Paraguay con fondos propios sin recurrir a fondos británicos luego de la guerra, en la cual perdió al 90% de la población masculina mayor de 14 años, Paraguay queda Subsumida en la más profunda de los atrasos y las miserias, totalmente desindustrializada, este, y es obligada por el gobierno brasileño que, que ocupa el territorio paraguayo a contraer un empréstito con quién? Con Inglaterra. Con Inglaterra. Este, es decir, fue como la versión regional de de lo que se hizo en Vietnam un siglo después por parte de los norteamericanos eh, hubo un famoso general norteamericano llamado MacManara que era como el responsable político y el enlace entre las fuerzas militares estadounidenses bueno en Vietnam y el Pentágono que es como la conducción política de la guerra que en los años 70 comienzo de los 70 Estados Unidos se comienza a retirar de Vietnam en el 73 y es derrotado formalmente en abril del 75. Eh, ya para el año 70-71 se sabía que la guerra estaba totalmente empantanada y, y, y las posibilidades de ganar eran nulas. Y el general McNamara, ante el Congreso de la, de la Nación Norteamericana, dice, bueno, si no podemos ganar la guerra, ma todo. mandaremos a ese pueblo a la edad de piedra. Eh, o sea, bueno... O sea, nos iremos, pero dejando tierra arrasada. Bueno, lo más parecido que en el siglo XIX vivió nuestra religión región a eso fue lo que se hizo con el pueblo paraguayo, donde el brazo ejecutor fueron los gobiernos de Brasil, de Argentina y de Uruguay y donde el financista y el autor ideológico de ese genocidio planificado fue el reino de la Gran Bretaña. Si nosotros nos adelantamos tan solo 15 años en el tiempo, vamos a encontrar un proceso menos conocido por nosotros, que pasó a la historia bajo el término de las guerras del Pacífico, porque obviamente se desarrollaron Bien. con países que tienen costa sobre el Pacífico. Los países que tenían costa sobre el Pacífico en el siglo XIX, estamos hablando en 1870, eran cuatro, Ecuador, eh, Perú, Chile y Bolivia, que tenía salida al mar. Ah, Toda la zona de Tarija y Atacama sí. eran parte del territorio boliviano. ¿Cuál fue el problema ahí? Esa región desértica es uno de los desiertos más áridos del mundo. Digo, se dice que el desierto del Sahara y luego el de Atacama, norte chileno y sur oeste boliviano, es el desierto más árido del mundo. Desiertos de arena, de piedra caliza y de sal, pero quedan sobre la costa marina ...tenían un recurso estratégico fundamental, que era el guano. ¿Qué es el guano? El excremento de las aves marinas, principalmente los albatros y las gaviotas... ...que depositan el excremento sí, sobre sí. la costa... ...que mezclado con el salitre del desierto... ...servía para producir un fertilizante súper efectivo... ...que multiplicaba el rinde económico de todos los cereales. Tanto Bolivia como Chile manufacturaban ese guano y le vendían ese fertilizante puntualmente a Gran Bretaña que lo volcaba a sus colonias en India, Australia, Nueva Zelanda pero puntualmente a Australia que es un país árido también claro. ¿Qué hace el gobierno británico? El gobierno británico dice que a partir de este momento no va a comprarle a los dos países va a comprarle únicamente a uno y el que le haga la oferta más barata por lo tanto empuja al gobierno chileno y al gobierno boliviano, una guerra a una guerra, ellos. en realidad hubo, fueron dos, pero a, un, a dos guerras, donde el, gobierno, donde el imperio británico, ¿qué hace? Apoya decididamente al gobierno chileno. Allí se produce la pérdida de una parte de la soberanía territorial boliviana y del acceso al mar. Digo, estamos hablando de finales del siglo XIX. Digo, el recientemente electo presidente Boric, y no es casual, eh, su primer visita internacional fue a Argentina y tuvo el simbolismo de llegar un 2 de abril con los antecedentes nefastos que la dictadura chilena había tenido durante el conflicto bélico. Y el segundo país que va a visitar es a Bolivia a reanudar las relaciones diplomáticas que estaban suspendidas desde, hacia, desde 1979 y planteando que Chile tiene una deuda histórica con Bolivia, deuda histórica que se remonta a finales del siglo XIX por la injerencia abierta e indisimulable de Gran Bretaña, para la apropiación de un recurso estratégico como era el guano, empujando a dos pueblos a la guerra, ¿no es cierto? Años después, 18, 1930, Inglaterra volvería a descargar su furia sobre el pueblo boliviano y el pueblo paraguayo, cuando en la zona del Chaco Boreal, que es la zona limito, es una, sol, una zona de selvas, el término correcto es Yunga, pero es una selva tropical que se ubica en el límite eh, boliviano-paraguayo, se encuentra petróleo a finales de los años 20. Y ahí aparece ya no el ejército británico, ni siquiera la corona, sino las puntas de lanza del imperialismo, que son las empresas, ahí aparece Shell. Y Shell hace exactamente lo mismo que la corona británica 50 años antes con el guano. Solo le voy a comprar el petróleo. A que me lo vendan, que más, que me lo vendan barato, más barato. Otra vez ¿Qué, sopa. ¿Y qué termina ocurriendo? Y Una guerra. guerra entre la hermana república del Paraguay y la hermana república de, de Bolivia por la ocupación de los yacimientos petrolíferos en la zona limítrofe, ¿no? Este, ahí nosotros, digo, nuestro país... Aparte, aparte, vos... Si lo analizás por el lado que lo analices En la política ya sabés ¿no? Pero vos lo analizás y es, lo, Los tipos tienen esta mentalidad Alguien tiene una riqueza y no soy yo Entonces el tipo dice ¿Cómo hago yo para apropiarme De algo que no es mío Y que está lejos, que lo tienen dos Bueno, entonces viene y les estudia la cabeza Y les hace la cabeza Entonces directamente Pasa a hacer una Que se autodestruyan seguramente para tener esas armas seguramente habrán, los dos países habrán pedido algún crédito a Inglaterra por pues eso es una fija, uh -huh. tremendamente o Shell habrá distribuido dinero en coimas pero a raudales por todos lados, con traiciones con todo lo, la cuestión es que los dos quedan debilitados y después ellos iban a, hacerla, a sacar algo que no les pertenece Sí, inclusive hacemos otro asterisco cuando se, cu antes de que estalle la guerra antes de que estalle la guerra eh, las dos naciones que estaban gobernadas casualmente por dictaduras militares, Bolivia y Paraguay, este, intentaron encontrar alguna salida diplomática de la que, en la que no encontraban solución. Y ahí aparece, y esto hay que decirlo, y lo digo con la tranquilidad que me da ser manifiestamente adverso del, de, de, de, de la UCR y de los radicales, eh, esto hay que reconocerlo. El entonces gobierno, segundo gobierno de Hipólito Irigoyen, eh, a través del que era su encargado en el área este, petrolera, el general Mosconi, viaja a ambos países, viaja tanto a Bolivia como a Paraguay, a ofrecer a la Argentina como árbitro. Y la propuesta con la que lleva Mosconi es decirle, a ver. ¿Por qué no hace una empresa del Estado petrolera cada uno? Nosotros de tenemos IPF, es no. más. Mosconi le dice, hagamos una cosa, organicen, eh, por lo menos en forma institucional y legal, empresas petroleras estatales. IPF sostiene con su aparato tecnológico la extracción del crudo y construimos entre los tres países un oleoducto que lo llevamos desde el Chaco, o sea, desde la zona del Chaco Boreal hasta el puerto de Campana o de Rosario, y ahí lo exportamos en conjunto. ¿Qué termina ocurriendo? Se derroca el gobierno de Irigoyen y dos años después estalla la guerra. Y claro, los ingleses dijeron, vos, vos viene uno y le dice, llama el rey y le dice, ¿vos escuchaste eso que está pasando en el río de la Plata? ¿Quién es ese Irigoyen? ¿Qué se cree? ¿Que yo soy un pelotudo que me va a quitar el negocio, ¿Negocio? mío? ¿Sabes qué? andá y voltealo. Andavo y, y volteario, para sí se dan cuenta ahí en el sur del, del planeta, ¿quién, ¿Quién es manda? el que manda acá? Bueno, para mí... Es una cosa horrorosa, ¿no? Para la mediados del ese. siglo XIX nosotros sufrimos... Eh, eh, y Moscón era un tipo muy buena onda, porque yo siempre cuento que la, la aparición en el Uruguay de ANCAP... Se debe a que Mosconi colaboró con el gobierno sí, sí. uruguayo en su momento y Mosconi les, les dio un armado como cómo armar una empresa estatal. Sí, sí, sí. Es decir, este, un tipo el, injustamente olvidado por la historia de este, la Pero el tipo era un capo, era un capo total. Con visión este, estratégica, industrialista. Estratégica, funcionaba, andaba a todo 10 puntos, a lo que él decía. Más, Uruguay le debe a ANCAP. A, a sí, una idea sí, de, de Moscone, Moscone. que se la dio, pero prácticamente en bandeja en bandeja todo. Bueno, nosotros, el, el país en su conjunto, pero principalmente la zona de Bonaerense, vamos a decir así, sufrió a mediados del siglo XIX dos bloqueos británicos del puerto de Buenos Aires, el famoso bloqueo anglo-francés. Donde, bajo la excusa de ciertas rispideces diplomáticas con el gobierno de Rosas, en realidad, ¿qué reclamaban los británicos? Poder entrar libremente por los ríos de la patria sin necesidad de tener que pagar impuestos por los productos que traían. Y justo es decirlo, con todas las luces y las sombras que el gobierno de Rosas nos pueda generar, el gobierno de Rosas adopta una posición absolutamente soberana diciendo, bueno, no, a, o sea... Pueden entrar a comerciar pagando los cánones correspondientes. Aquí hay una ley de aduana que protege la, la, la industria nacional. Y cuando el gobierno británico, a través de la fuerza, con esas corbetas de guerra, intentó. Va, eh, intentó no, se adentró sí, en la, el río de la plata, los la, enfrentó. Sí, lamentablemente los enfrentó y ganaron este, los ingleses y los franceses. Luego no consiguieron nada, por suerte. Claro. En esa ocasión. Pero. Eh, estaba pensando, me acuerdo un día que lo entrevistan al Pepe, y creo que ya lo repetimos: estaban hablando de la posibilidad de que en el, de que en el eh, del lado del, del océano, en el Uruguay, eh, hubiera gas. Y el Pepe dijo: La verdad, yo, dice, ojalá que no encontremos nada. Dice, porque somos un país chico, llegamos a tener, a encontrar una bolsa grande de gas, y lo que va a pasar es que nos van a destruir la vida. Dice para quitárnosla. Así que él dijo, pero en una, sí, en una sí. entrevista dice, me, me gustaría que no hubiera. Claro. Y bueno, y ahí llegamos, y, y no ahí llegamos, no, y ahí enmarcamos la ocupación Malvinas. Claro. La ocupación Malvinas, que como vos bien, muy bien se, eh, comentaste al comienzo, eh, ocurre cuando, ¿qué? cuando el gobierno porteño designa un gobernador, Luis Bernet en las islas, islas muy poco pobladas, con algo así como 700 habitantes, argentinos y chilenos, mayoritariamente, eh, que se dedicaban a la casa de ballenas, la, a la casa de, ballenas, la casa, la casa de eh, lobos marinos, a la pesca, en lugares sumamente hostiles de lo climático, alejados. Eh, Inglaterra, el 2 de enero de 1833, manda... Eh, una escuadra de la Armada de Guerra, desembarca ilegalmente las islas, la ocupa, encarcela a las autoridades, deporta a los, a los pobladores originarios, o sea, a los, a los criollos que, que vivían ahí, y a partir de ese momento ocupa militarmente las islas. 2 de enero de 1833. Ellos ya habían estado antes Ellos habían estado investigando, eh, investigando dando, vueltas. Eh, dando vueltas, ubicando toda esa zona. Había registro tipográfico de tanto británicos como, como franceses. Sí. Ahora, los antecedentes históricos marcan que como eso pertenecía al antiguo virreinato del Río de la Plata, eh, desde el momento que nosotros nos independizamos, y no de una manera sencilla, sino a través de una guerra revolucionaria, ocupamos los territorios que antes pertenecían al Reino de España, designamos autoridades... Por naturaleza, Por naturaleza te pertenecen. Bueno, sumado a la obvia proximidad geográfica. Más bien. Bueno, y sumado a un hecho que los británicos históricamente han desconocido. Que cuando ellos llegaron ese famoso 2 de enero de 1833 había gente. Había, viviendo. Gente. había gente viviendo. No era un, un, entre enormes cobillas una zona vacía, un desierto. Pero eh, ellos eh... hacen eso en todo. Digamos, es, es, esa, esa, ese sistema de que llegan a un lugar donde hay algo, ya sea físico como este, como no como no físico, y lo cambian. Pueden ser personas o puede ser un nombre, como yo siempre digo sobre Hurlingham. Uh -huh. Exactamente es la misma maña, es la misma maña. Uh -huh. Los tipos vienen y si necesitan hacer un cambio físico, vienen con cosas físicas y si necesitan influir, para hacer un cambio cultural, son capaces de cambiarte el nombre. Siempre le digo a la gente, cuando San Martín pasó por acá, esto no se llamaba. No, no. Venga. Entonces no hay que mirar para otro lado. No, no. Por es, y, a ver, y, desde 1833, este, la ocupación ilegal de una parte de nuestro territorio, donde los, a lo largo de la historia los gobiernos han adoptado distintas posiciones frente a la ocupación eh, de una parte de nuestro territorio, donde nuestro país logró en los foros internacionales desde mediados de la década del 60 que la ONU este, reconozca la soberanía argentina sobre las islas, la famosa resolución 15, eh, 1615, este, que reconoce la, la propiedad territorial de las islas del archipiélago, de las Islas del Sur, como parte de la plataforma continental, como y parte además, del mar argentino. Las Naciones Unidas repudian la existencia de, de, del colonialismo, colonialismo en esa misma resolución. Eh, solo hay tres países que históricamente le han dado la razón, digo, de los casi 200 países que conforman la ONU, solo hay tres... Que, le, que en la actualidad le están dando la razón a los argumentos británicos uno es Gran Bretaña, obviamente claro. el otro es Estados Unidos ¿Qué Canadá? No, ¿Qué es? es Israel ¿Ah, Israel sí. ¿Y Israel qué tiene de y ver? Y la alianza es estructural con los Estados Unidos no solo claro. hay tres países que reconocen ¿Cuál es el argumento de los británicos? Mm. que los, los kelpers mm. eran, son población originaria no o sea, ¿pero Bueno, ahí va o, o, o, o, o, o, o, o van a una, una trampa aún mayor. Bueno, nosotros estaríamos de acuerdo a discutir la soberanía con, con Argentina, pero los kelpers... Eh tienen derecho a la autodeterminación, decir a dónde quieran de participar. Manera. Son población trasplantada, no originaria. Ellos, ellos son, ellos están, eh, el, como estuvimos hablando, el conflicto empezó el 2 de enero el ocho, y de, de, de 1833. El, el conflicto empezó el 2 de enero de 1833 y continúa hasta el día de hoy en ese conflicto lo que ellos hicieron y que está documentado es que echaron a la gente que vivía antes claro. que ellos porque el tiempo no puede no, no y entonces sacaron y pusieron una población que es una población que está invadiendo uh -huh. ¿entendés? es como si fuese un un ejército eh, ¿Cómo es que se dice? De, ¿De ocupación tienen, tienen, no, no me acuerdo el nombre. No, no. Una, Un ejército Tienen un ejército y una población de ocupación Y además que esa población de ocupación Es afín al personal militar sí, Que sí. hoy en día sirve. Sí o sea, no es que hace 40 años No, no, no Estamos al día de hoy en conflicto con Gran Bretaña A ver, y yo con esto ir, que de mi parte iría cerrando digo, Dale eh, Hoy, y es bueno recordarlo uh -huh. Eh, para ver por, por qué hablamos de todo esto y, y, y Malvinas lo tocamos casi marginalmente. Para entender que el colonialismo es una política, es la política exterior de los imperios. Sí. No es un accidente, no. no es un error de cálculo. No es algo que es pasó algo, y sabéis que no nos dimos cuenta. Y que hay antecedentes históricos de, de una forma de obrar de las, de las potencias coloniales capitalistas. Eh, para ver por la positiva eh, digo nuestro país logró con la reforma constitucional del 94 que tiene un montón de cosas discutibles logró que se incorpore que se incorpore el tema Malvinas como una irrenunciable política exterior de todos los gobiernos es decir, ningún gobierno argentino puede renunciar voluntariamente al reclamo recordemos que eso se sancionaba en la época de las relaciones carnales y donde el canciller Guido Ditela repartía ositos Winnie Pooh a los isleños. Claro. ¿no? Bueno, Pero digo, en ese contexto se logró instalar la idea de que ningún gobierno, de que el reclamo de soberanía es irrenunciable por parte del Estado. Lo segundo que es interesante es que se plantea que los Kelpers son ciudadanos argentinos. Por lo tanto, el Estado... No tiene un conflicto con los habitantes de las islas. Tiene un conflicto con el gobierno británico que se niega a discutir la soberanía. Y una cosa interesante que se encaró en la primera década del siglo XXI y lentamente parece estar reencalinándose re ahora es que el conflicto de Malvinas es regional. Claro, porque en Malvinas terminal. hay una base de la OTAN. Claro. La ahora sacralizada OTAN como si fuera una ONG que se desgarra sus vestiduras y lanza lacrimógenas declaraciones por el sufrimiento del pueblo ucraniano, que es verdad, pero digo, la OTAN, es decir, la organización terrorista más grande del mundo, que ha participado en los bombardeos a Yugoslavia, que miró para otro lado en la guerra fratricida de los Balcanes, que acompañó con el gobierno alemán, británico y español la invasión de Estados Unidos a Irak, es la que hoy tiene una base en Malvinas. Es un, es un problemón... Regional. Entonces, la regionalización del tema Malvinas, es un paso adelante que como, como, como pueblos, como países estamos dando. Entender que a los imperios no se los, no se los derrota con declaraciones, no se los enfrenta con buenas intenciones, se los enfrenta y se los derrota con la organización popular de las regiones. Y hoy es la región latinoamericana, principalmente sudamericana, la que está agredida por la presencia de una base militar de la OTAN en nuestro territorio. Es decir, ese paso adelante que se dio en la primera década del siglo XXI y que pareciera que estamos retomando en la actualidad, es una luz de esperanza porque alguna vez un, un filósofo este, argentino muy poco conocido y muy poco valorado, algún día podremos hablar de él, llamado Rodolfo Kush, decía los imperios lo que hacen es ocupar espacios, mm. pero los que conquistamos somos los pueblos. Y bueno, recordar e instalar, como bien decís vos, la vigencia del conflicto soberano que la región encara sobre el tema Malvinas, es el primer paso para la victoria, no sobre el olvido del pasado, sino sobre la actualidad del presente, tendremos que dar como pueblo. Esperemos que sí, toda, toda acción positiva, se construye, y se construye con, con paciencia, este, pero con firmeza. Es decir, vos tenés que ponerte de acuerdo con vos mismo cuáles son tus prioridades sobre ese tema, este, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a transitar, y todas las opciones que tengas, para siempre estar preparado para dar una respuesta positiva hacia lo que vos querés, que es la recuperación integral de todo tu territorio y no tener permanentemente la amenaza de, un, este, de una fortificación militar enfrente de tu casa y que encima es, usan tu territorio. Gente, nos vemos la, la semana que viene, eh, esperemos que estén bien, como siempre decíamos el otro día con... Este, con filosofía de construcción las cosas que nosotros decimos no las decimos para que usted esté de acuerdo con, con nosotros nosotros eh, hacemos un, un relato que es subjetivo uh -huh. y que eh, para eso usamos el estado de derecho para que sea subjetivo tener derecho a manifestarlo pero más que nada para que usted piense también para que piense más allá no importa qué es lo que va a pensar pero que piense, que reflexione que se dé cuenta que saquemos las cosas del del, del, del, del, del del calendario, porque mucha gente opina sobre Malvina lo nuevo de julio, che, es fin de semana largo, me puedo ir a algún lado a descansar, no. y tenés un grave problema, que si no lo resolvemos nosotros, que es evidente que mi generación no lo va a resolver, lo tendrán que resolver otras generaciones que vengan atrás. Los saludamos, Pablo, despedite. Bueno, como siempre un gusto, vecinos, vecinas, este y bueno, a seguir este haciendo historia.